En este tutorial eh, vamos a ver cómo exportar referencias usando el, la versión eh, de, eh, del catálogo Fama, en este caso Fama Plus. Para ello eh, bueno, vamos a realizar, eh, esta sería la cajetilla de búsqueda rápida y vamos a utilizar la búsqueda avanzada. Vamos a introducir unas palabras clave, y vamos a mmm, también limitar por la fecha y le damos a buscar en este caso estamos en los resultados del catálogo plus y eh, lo que vamos a hacer es eh, seleccionar haciendo clic en añadir a la cesta los documentos que nos interesen vamos seleccionando vamos a seleccionar algunos más vale. ya está. una vez que los hemos seleccionado hacemos clic en ver cesta Y aquí aparecen los documentos que previamente vamos a, a, hemos seleccionado para exportar a Node. Para exportar los resultados, tenemos que hacer clic en el botón Exportar a nuestro gestor de referencia. Nos genera un fichero y este fichero, como hemos hecho antes, lo guardamos en el equipo. Una vez que está guardado, nos vamos a Node. Otra vez recopilar, importar referencias, examinamos el fichero, que en este caso es este que está aquí, le decimos abrir. En cuanto a la opción de importación, en este caso, el formato que hemos de utilizar es eh, un Sevilla Catalog mark y vamos también a guardarlo, en este caso, pues en la carpeta Biología. Le decimos Importar y nos sale el mensaje de confirmación de que cinco referencias fueron incorporadas a la carpeta o grupo Biología. Y aquí tenemos la, las, las la referencias ya añadidas. Bueno, esto es todo. Un saludo eh, desde el Seminario 2 del que hay Antonio de Ulloa.